Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia Birly, creadora de la Academia Libre Emprendedor y en este vídeo te quiero explicar... ¿Por qué deberías dejar de vender con guiones? Si tienes un speech de venta, si cada vez que vas a hacer una llamada o una reunión con un cliente, usas un speech en donde sabes qué es lo que tienes que decir, qué pregunta hago ahora, qué tengo que contestar ahora, cómo respondo a esta objeción, qué es lo que le tengo que preguntar a mi cliente, te invito a que dejes ya mismo de usar ese papel y en este vídeo te voy a explicar por qué es uno de los peores errores que estás cometiendo en tu negocio a la hora de vender y por qué estás incluso perdiendo oportunidades de venta cuando en realidad crees que ese guión te está llevando por el buen camino. Pero antes de empezar a hablar de ello, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas aquí a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones. Presiona en la campanita para que recibas una notificación cada vez que haya un nuevo vídeo aquí en mi canal y no te pierdas ninguno de ellos. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente en este vídeo, quiero invitarte a que dejes de usar los guiones de venta. Si estás vendiendo, si estás realizando llamadas de venta, si estás leyendo un guión en las reuniones que tienes con tus clientes a través de Zoom, te invito a que de una vez dejes de trabajar con ese guión, no lo necesitas realmente. Un guión te hace parecer un actor de teatro que va repitiendo lo que tiene que decir paso a paso, no me tengo que saltar esto, no me tengo que olvidar de esto u otro. Uno de los máximos problemas que he tenido yo misma, que he utilizado guiones de ventas, no te voy a mentir, cuando comencé con mis primeras llamadas, mis primeras ventas, cuando comencé a formarme en ventas, realmente lo que hacía era usar un guión que me habían dado en una formación por la que además había pagado mucho dinero porque ese guión en teoría valía cientos de miles de dólares y demás, pero realmente a mí no me ayudó en absoluto. A las pocas llamadas me di cuenta de que ese guión realmente para mí no tenía ningún sentido. ¿Por qué? En primer lugar porque me sentía totalmente ridícula al pie, leyendo al pie de la letra lo que decía ese guión, incluso había ocasiones en donde estaba tan atenta a lo que tenía que decir, a lo que tenía que preguntar, que no me daba cuenta de que estaba haciendo preguntas o haciendo comentarios que no venían a cuento en la llamada que estaba teniendo con mi cliente. Perdía la capacidad de escuchar a mis clientes, la capacidad de conectar con ellos, la capacidad de entender lo que necesitaban, porque estaba más pendiente de Ahora tengo que hacer esta pregunta, ahora tengo que decir esto, ahora tengo que hacer este comentario, ahora tengo que responder esto, ahora el cliente resulta que me ha contado todo esto, entonces toda esta parte no tiene sentido, voy a pasar las hojas rápido a ver qué es lo próximo que, que viene me he quedado en blanco porque no he encontrado la, la pregunta, vuelvo a repetir una pregunta que ya he hecho porque no me he dado cuenta que ya había preguntado eso, porque estoy no pensando en lo que el cliente me está diciendo no estoy escuchando a mi cliente, no estoy entendiendo cuál es su situación actual, cuál es su dolor cuál es su problema y en función de ello poder ver cómo le voy a presentar mi propuesta, sino que Estoy pendiente del papel, estoy pendiente a lo que tengo que decir, estoy pendiente a que tengo aquí este guión, tengo aquí este speech, no me lo puedo saltar porque me han dicho que cada uno de los pasos son imprescindibles para que llegue el momento de hablar de dinero, el cliente me diga que sí, quiera trabajar conmigo, entonces estoy más pendiente de ahora viene el paso 3, ahora viene el paso 4, ahora digo esto, ahora pregunto aquello, ahora hago esta otra, otra pregunta y demás. Por ese motivo te invito a que dejes de eh, vender con guiones, si lo estás haciendo, si consideras que es fundamental para tu negocio porque probablemente te esté perjudicando más que lo que te está ayudando. Y dirás, Cecilia, si dejo el guión, entonces lo que me estás invitando es a improvisar. No, te estoy invitando a que aprendas a vender verdaderamente, pero para ello no necesitas un guión. Para poder vender lo que necesitas es entender cuál es la estructura, de la venta. Ese guión te dará una, una estructura, pero es una estructura totalmente encorsetada en donde terminas preguntando tal cual lo que dice ese papel y no lo que tú sientes, lo que tú estás escuchando, lo que el cliente te está diciendo, lo que esa persona te está transmitiendo, lo que tú sabes sobre ese tipo de Dolor que pueda llegar a tener tu cliente porque quizás ya te ha sucedido. No te estás permitiendo esa posibilidad de conectar de forma totalmente natural. Imagínate si tú te pusieras a leer un guión cuando viene un amigo a contarte que tiene un problema y le dirías, bueno, cuéntame ahora cómo te verías dentro de tres años, cómo te sentirías y superarías este eh, dolor, y qué te pasaría si cierras los ojos y sí, si sí, dentro de eh, tres meses este problema que me estás diciendo de que lo has dejado con tu pareja, ya no existiera a qué familiar, no tendría sentido esta charla con ¿Un amigo? ¿Tendría este sentido esta charla con un familiar, con una persona cercana? No. Y la venta no tiene por qué ser algo diferente. La venta también puede ser algo natural, puede ser algo, algo ameno, puede ser algo cercano. Eso es lo que hace que tus clientes no solamente te conozcan como profesional, sino también como persona, que analicen si sois compatibles en valores y por lo tanto quieran o no trabajar contigo, si ven que hay ese feeling, esa conexión en donde puedan eh, escucharte, puedan entender tu propuesta en donde tú puedas evidentemente escucharlos a ellos más tú a ellos que ellos a ti porque tú solamente tienes que hablar en el momento de contar tu propuesta y el resto de tiempo deberías estar atento a preguntar por supuesto para obtener toda la información que necesitas para poder presentar tu propuesta y luego a Entender y contar qué es lo que haces y por qué eso que haces es diferente. Ya está, no hay más fórmula, no hay más química, no hay más cuestión en una venta. Es básicamente saber escuchar y saber contar tu propuesta. Y para ello sí, necesitas tener una estructura, pero no necesitas tener un guión que te diga qué es lo que tienes que decir y que te haga sobre todo parecer un robot, te haga parecer un actor de teatro, como digo muchas veces, en donde tenemos que sí o sí decir, decir esto. Vender es mucho más fácil de lo que te imaginas, es mucho más sencillo cuando aprendes cuál es la estructura que tiene una venta, cuál es el paso a paso que tienes que seguir para que la persona se abra contigo, conecte contigo, te cuente su problema, te cuente dónde quieres llegar y tú en función de eso tengas toda la información para poder presentarle tu propuesta anticipándote a las objeciones o sabiendo evidentemente cómo poder rebatirlas, darlas la vuelta y cerrar esa llamada o establecer un seguimiento en el caso de que eh, sea necesario que esa persona se tome un tiempo, tenga que consultar algo, tenga que resolver algo antes de empezar a trabajar contigo, o de comprar tu producto. Ya está, no hay más milagros, no hay más misterios, no hay más cuestiones y no necesitas un guión, no necesitas un papel. De ello hablo mucho en mi lista de email marketing a la que te invito a que te suscribas. Si quieres aprender a vender de forma natural, de forma diferente, si quieres dejar de utilizar esas técnicas totalmente obsoletas que ya no funcionan, te puedes apuntar en liveemprendedor.com barra email, tienes aquí abajo el enlace para unirte a mi lista y no perderte los correos que envío cada semana en donde te explico cómo vender de forma diferente, cómo vender con estrategia, pero sobre todo con el corazón. Te enseño a vender con Herset, mi propia forma de vender, mi propio método que he creado a raíz de vender, vender, vender y vender. Porque como digo siempre, a vender se aprende vendiendo, a vender se aprende con práctica, a vender se aprende no solamente cogiendo un papel y creyendo que porque tienes un guión la primera llamada va a ser un éxito, sino entendiendo todo lo que te contaba en este vídeo, cuál es esa estructura de la venta, sabiendo escuchar, es algo que sí o sí necesitas practicar, por eso siempre mis formaciones son totalmente prácticas, te lo pueden contar todos los alumnos de la Academia Libre Emprendedor en donde solamente practicamos, practicamos, practicamos y practicamos porque la teoría es algo muy breve para que pasen a la acción, para que realicen acciones distintas, para que salgan de esa zona de conforme en la que se encuentran, pero a vender se aprende con práctica, a vender se aprende sobre el terreno, a vender se aprende vendiendo. Es uno de mis lemas que no me canso de repetir y en lo que no me canso de insistir. Y para vender no necesitas para nada un guión. Ese es uno de mis mayores enemigos, aunque como te dije al principio de este vídeo, yo también en su momento lo utilicé, pagué un montón de dinero por él y ahí lo tengo guardado en un cajón. Nunca más lo he vuelto a utilizar y nunca más lo volveré a utilizar, ni mucho menos lo recomendaría. Así que espero que te animes a dejar de vender con guiones si lo estás haciendo y que entiendas que se puede vender de una forma distinta y sobre todo que puedes vender con tu propia personalidad, que es lo que pierdes cuando te atas a un papel en donde tienes que repetir frases hechas como un loro que no tienen sentido contigo, que no tienen tu personalidad, que no harías quizás ese tipo de preguntas a tu cliente o que no contarías de esa forma tu propuesta. Entonces por eso te invito a que dejes de... Vender con guiones de venta. Voy a seguir hablando de estos temas aquí en mi canal de YouTube. Así que te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que subo cada semana y que formes parte de esta comunidad de YouTube. Déjame un like, un comentario, cuéntame qué dudas tienes. Que siempre utilizo todas tus dudas, preguntas para crear contenidos que te ayuden y sobre todo vas a recibir mi respuesta. Eso tenlo por seguro. Así que espero tus comentarios y te espero dentro de esta comunidad. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.